Los Gordi es la Secretaria de Familia del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña. Esta secretaría es la parte del gobierno que tiene competencias para impulsar, coordinar y hacer seguimiento del plan interdepartamental para la no discriminación de las personas LGTB. Hablamos con ella de este plan y de las prioridades del gobierno en este ámbito. En primer lugar sería una mica que em una valoración de la situación actual del colectivo LGTB. Tanto lo que son los avances eh, y el que queda per para per para, para, para, la, para la va a tomar organización. A ver, yo creo que aquí a Cataluña, eh, las personas del LGTB de entrada diría que tienen la suerte de vivir en un país. Que, por la trayectoria de este país y por la historia, por la cantidad de culturas que hayan pasado y, y personas, entonces, pues, yo creo que en el nuestro ADN una de las cuestiones importantes es precisamente la tolerancia. Y para tant creo que a Dins de. Que tot és millorable lògicament, estem en una societat que és força, diguéssim, que accepta bastant les diferències del tipus que sigui, no? que és bastant de viure i deixar viure i per tant amb un màxim respecte a les persones. Això també, i precisament per això Catalunya és una de les dins d'Espanya, les comunitats autònomes, que té doncs, precisament un àrea de LGTB dins del govern que s'ocupa de totes les persones LGTB, de visualitzar-ho, de cuidar precisamente al que no haya indiscriminaciones y también pues, de que eso sea una cosa transversal y general a todas las acciones de gobierno y eso creo que es muy importante y desde los diferentes gobiernos que hay en la Cataluña por tanto creo que es algo que vale la pena posar en valor de feta española me hay cuatro que ho de alguna manera més o menos institucionalitzat que son el País Vasco Madrid Canarias y Cataluña la resta no existe es, en esta área y por tanto, que supongo que todos deben tener i acciones y las sus mesures, no de una manera institucionalizada como podem tener aquí a Cataluña. per creo que eso es un punto a favor de poder trabajar de una manera coordinada también les las entidades para su suport, para poder arribar a acords, para poder detectar las necesidades y dentro de las posibilidades en cada momento pues, poder, digamos, prendre aquelles mesures que calan, para perquè no hi hagi discriminació en cap àmbit i perquè d'alguna manera se visualitzant un fet com un fet donc, natural dins de la societat en que cada persona lliurement escull la seva manera de viure la seva sexualitat. serían serien els reptes que queden pendents o les prioritats que han des de la Secretaría? y también quines serien les diferències entre Barcelona o la metropolitana y la resta de, del país? Yo creo que hay una cosa que queda pendent si hablan de las entidades, eh, no? de las diferentes entidades que acullen dons colectivos o personas LGTB. como en todas las entidades sociales en aquel momento se está produciendo un cambio importante, no? de funcionamiento, estructuració, de estructuración, de posibilidades, eh, pues también en porque a muchos ámbitos dons también menos recursos y partan, el que creo que es muy importante es que o sigui, es sinergias de manera que las entidades que trabajan en un ámbito determinado, como en el caso que estem en parlanara, no? Donc, que se asumen al màxim, que facin projectes comuns, que asumen sinergies, que es facin més sobre i sobretot que vayan encarar-se de cara a produir serveis entre els personas persones i de cara a la propia societat, no? eh, Porque perquè si son petites entitats, petites moltes vegades en aquests moments hay dificultat per poder sobrevivir, hay dificultat, doncs també inclús per veure la qui és la finalitat i l'objectiu real d'aquella entitat, entidad. No? en canvi Crean una no, unes, unes suma de entidades no? que tienen más potencialidad. Yo creo que las actuaciones que pueden poner en funcionamiento, los proyectos que es pueden poner en marcha, com, compartint compartinan la administración, haciendo sinergia público-privada, como también se está haciendo en otros ámbitos, creo que es molt més positivo y que siempre podemos llegar a unos objetivos muy mejores. En lo que em preguntaba usted sobre la diferencia entre Barcelona i Llucasseria la resta de Catalunya, que la claro, pasa com quasi tot. Catalunya som un país en el que, eh, que la, la població de área metropolitana de Barcelona i Barcelona és molt més gran que en la resta, per tant que vol dir que també hi han moltes més entitats i per tant també moltes més persones. Però no vol que en la resta de Catalunya, pues, no hi también tant y entitats i que també hi muchos molts que están haciendo planes concretos de, de implementación de medidas de la que emanan del Pla interdepartamental que tenemos como Govern que es coordina actuaciones de todos los diferentes departamentos. Antos altres tenim com a com área y com a secretaria tenim uns referents a cada departament, amb una persona on pues, ensenyament, una persona de pues, treball, una persona pues, on pues, a vivent, o sigui, sea, perquè de alguna manera en totes les actuacions que estan contemplades dins del pla entonces teniem a cada departament una persona que relacioni y també amb el món local, perquè també estan dins del Consell Nacional, STB, et el, el món local i a la Asociación Catalana de Municipis i a la Federació Catalana de Municipis, estan los sindicats y partan de esta manera al que puden fes aportar també a, a toda Cataluña, a la resta de territorio, aquellas acciones que en un momento dado son necesarias. Y el área como tal dona suport cuando un ajuntament li demana i y así, bastantes casos, amb els que ho ha fet como Sabadell, por ejemplo, con Verga, con ara Aramates. ¿Qué son las prioridades que tiene la, la Secretaría? Y también bueno, eso, algo que comentaba también antes, sí creus que que es más difícil, independientemente de, de las políticas públicas, ser personal de TV a, a territorio que a Barcelona o a... A, la metropolitana. a ver, comenzando por último, yo creo que no sé no, si es más difícil, la verdad es que, a ver, como a como i y como todo es lógico que en tiene a Barcelona de la metropolitana que en pueblos petits. También es que en pueblos pequeños, tenan dos cosas alhora que son virtud y abadas son defecta y es que tú tomas coneix. Per una banda abadadas tú tomas también dóna me suport a aquellas personas que en un momento dado nos pues, tienen una necesidad o tienen una dificultad o están solas o cuando saben cosa pero para otra banda también ser pobles petits de vegades a mateix fet fet de una también peso que en contras de un agafín positivo se un agafín negativo y también pueda estar més estigmatitzat, que pueda estar dentro de una Barcelona que es muy amplia y que tot queda muy Tot i això, yo creo que es un tema en el que se ha de continuar trabajando, porque precisamente si no un poble petit la gent es coneix y es dona suport apoyo, més motiu, mismo eh, motivo no habría de discriminar a uno de los sus, el hecho de que hay total libertad tingui una orientación sexual diga sin minoritaria perdido de alguna manera o que no sigui la misma dins de la población de aquel pueblo no? pero bueno yo creo que, que caminan molan molt en aquest sentit. yo creo que hem de continuar y caminan y yo creo que todas estas acciones que se van hacer el fet de que se reconozcan institucionalmente, el fet que amb tots els actes que de donc, LGTB, donc, que en todos los actos que se organizan desde las diferentes entidades importantes del mundo LGTB, que hay una presencia institucional, como estem teniendo siempre, durante su apoyo institucional, donando recolzamiento, hacer presencia, yo creo que eso es muy importante para donar una imagen de normalidad y una imagen de, de absoluta, ya ja ni tolerancia, sino absoluta normalidad y de absoluto respeto a qualsevol orientación, a qualsevol cualquier eh, diferencia entre cometas, que puede tener una persona por cualquier hecho, eh, siempre y cuando pues, haya un respeto mutuo dentro de la sociedad, amb el día a día y amb la forma de vivir y de todos plegats. Yo creo que eso es básico fundamental en una sociedad, que se el respeto de los unos a los otros, y la gente de muy claro con acaba la libertad comença la de la otra y al revés. Y mientras eso esté presente, Jo crec doncs, que hem de a viure tots junts i a respectar-nos a tots. I això és un treball doncs, que s'ha de fer. Treballem amb ensenyament, treballem amb les escoles. Tot el que fem perquè la societat en el seu conjunt cada vegada més respecti a totes les persones pel fet de ser persona és bàsic i fonamental perquè tots anem millor. Des de lo que seria el pla inter... in... LGTB interdepartamental, eh, una mica, bueno, pel que s'està dient, les prioritats podrien ser eh, diguem la visibilització de... del compromís institucional i l'ensenyament... ¿Y si había alguna otra més prioridad o alguna otra línea de sí. trabajo de lo que es el, el pla que ya ja un uns anys y también con s'està está trabajando en este plan? Sí, yo creo que el enseñamiento es uno de los temas más prioritarios, porque, como abans, lo más importante es que la gent respeten respete, y eso se aprende desde patita, Se aprende a casa y se aprende a la escuela. Y, por tanto, todo el que trabajamos conjuntamente en ensenyament pel el de que a uh, normalizar una una situación de ¿no? respeto absoluto per las diferentes expresiones o tendencias pues, sexuales, igual como en otros tipos, ya puede ser pues, raciales como puede ser per pues, origen, per si son estrangers o no son, para si han nacido aquí o allá o per si son més altos o més baixos Yo creo que al trabajar a la escuela y trabajar también els los d'aquests de niños que van a la escuela a quien respeta para la persona como persona creo que es básico i fundamental y es para un de comenzar para poder tenir una sociedad cada vez más igualitària igualitaria y más respeta para todos para una otra banda creo que también es importante el mundo del trabajo y bueno, el mundo del trabajo nosotros también estamos trabajando y mola en contacto precisamente en Empresa de ocupación y en nuestro referéndum en el departamento Están trabajando en inspección de trabajo que nos pasan de manera periódica las dadas donde los casos en los que ells han hagut intervenir Hem de dir que son pocos, pero también sabemos que simplemente son pocos porque muchas veces nos denuncian, de eso no son conciencia. Vamos a mentalizar también los inspectores de trabajo porque vegades cuando han situacions situaciones dentro de la empresa o incluso serias o incluso momentos difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué temas tienen que este molt en cuenta? Y precisamente no se tienen en cuenta en negativo, sino que, como a mí, siguen neutra y que no siguen, en caso un motivo donde pues, está, ¿no? De de situación diferenciada de la que podría ser el otro trabajador. ¿no? Y yo pensamos que es importante y también me gusta trabajar en el Departamento de Empresa y Ocupación. Y, por ejemplo, también, ¿hay algún tipo de formación, algún tipo de abordaje en lo que son las estrellas Como, por ejemplo, pude comentar los inspectores o, por ejemplo, la gente que está en, en atención a Gengrán o eh, que se dedica a sensibilizarlos a volver a este tema. Porque, por ejemplo, en el tema de Gengrán, desde las entidades multas vegades también se habla de que. Cuando han de a una residencia o cuando mm. han de tornar, entre comillas, al armario, porque pueden entrar en situaciones de LGTBFobia. ¿Hay algún abordaje de eso ni alguna previsión de.? ¿A qué tema precisamente es la formación, a amb, amb, amb lo que son las casas de gent Gran o amb las amb residencias? Al que pasa que, es que normalmente es a petició de la propia residencia. No, no diría que es una cosa molt multitudinaria, pero cada año es fan tota una serie de cursos o de jornadas o de charradas formativas perquè el personal que trabaja directamente amb gent Gran es, es i y, y aparte de sensibilizarse, se sèpiga cómo actuar o se com cómo tratar. No? sàpiga com se sent aquella persona i per tant pugui doncs, interactuar millor. Això realment s'està fent, però em consta que encara avui dia amb la gent gran és un problema. Eh? Nosaltres tenim tenir com a secretaria de família un programa de, de prevenció del maltractament a la gent gran, amb un protocol que ja està realitzat i que l'estem aplicant estem començant a fer formació amb diferents col·lectius sobre aquest protocol i precisament un dels temes que hi ha també és aquest, o sigui que també l'estem mirant, Introducir, amb, amb la normalitat de introducir la normalidad de todas las otras tipologías de a en gran para que pugui tenir en cuenta y para que realmente. Y también están trabajando en entidades que, por ejemplo, suponen personas grandes, precisamente um, Gay Stitches Link, es una de las entidades que precisamente está creando toda una serie de, de servicios y actividades para dar soporta a las personas grandes que se troben solas, porque a vegades, donc, incluso, con que trabajan bastante en el ámbito de Sitges y Garraf, eh, hay bastante gente que es extranjera, que igual no tiene familia aquí, otras que potser tenen familia pero que para que sigui se han de la familia, y es fan grandes y bueno, están sols y tienen més problema a vegades que otras personas para poder tener personas que les vayan a dar suport si están dependents, etc. En això estem en contacte amb varias entidades que trabajan y desde aquí Total Maxim Support y ho Farem, porque pienso que es uno de los temas que cal también a abordar, no? que es a las personas LGTB, eh, Grans, porque seguramente será diferente a la belleza de las personas LGTB que actualmente son nens o aunque yo creo jo crec, doncs, que estarà molt més normalitzat lo que ja estan aquests moments, no? Però sí que és cert que les persones que són ara molt grans, que potser han viscut doncs una sèrie de problemàtiques importants al llarg de la seva vida per la seu, doncs per la manera pel seu, diguem-hi, forma doncs d'expressar la seva sexualitat i això fa doncs que també ara els grans els hi pugui produir problema, no? I on aquí doncs donar el màxim suport a totes les entitats que que puguin dedicar-hi. Després també com a pla interdependencial Explicamos una amiga cómo se ha en el que va de, bueno, de la anterior legislatura y aquesta. Eh, también hay un punto de efecto. Si puede haber un a nivel presupuestario, también si no tiene Valentes, la otra institución que tiene un plan interdepartamental es el Ayuntamiento de Barcelona. Pero no hay diputaciones y otros ayuntamientos ni a que en tinguin o sea, hasta trabajan para que entiendan. Sí, es que claro, de alguna manera están inclosos en el plan interdepartamental de Govern, porque con de abans está la suscursional de municipis, está la federativa de municipis, están las diputacions, que dic que dins del pla del, del Consell Nacional, ¿no? Que de alguna manera es que controla el pla y que también de manera ha salido en la de com es va i y està tothom amin Y bueno, com abans también també ja ha dit ja en alguns ajuntaments que concretament posen blanc sobre negra un pla, ¿no? que amana del, del general, n'hi han d'altres que no lo no tienen así concretat para escrit como un plan, pero sí que lo que fan son las actuaciones que, que, que, que están concretadas en el plan de gobierno de la Generalitat. Eso sí que se está cumpliendo. Y es una també, de las prioridades de la Secretaría, en a trabajar también molt, con todos aquellos ajuntamientos o municipios que nos lo demanden, eh? para poder ayudar también a veure quines necessitats tenen en cada uno de los municipios. Probablemente son diferentes las que apuntan ahí. Pues, a Barcelona Ciudad, una un distrito donde hay un mundo de entidades. De hecho en algunos años hay 48 entidades representadas. Por tanto, es un, es un, realmente un mundo amplio. ¿no? En cambio, según pues, que a la garrocha no creo que n'hi más, a amb sinceridad, no sé ahora ni cuántas ni daré, pero pero sí que hay horas molmentes y se debe a a través de los consells comarcals, de algunos més grans, doncs de alguna manera com articulen doncs aquesta visibilitat. Hi Hay molts que per exemple celebran també, donc, el al dia internacional contra la homofobia, que fan actes, doncs també de alguna manera per visibilitzar el suport no, institucional al que suposa donc, el al respecte en aquesta diferència, i això s'està haciendo como todo, todo es millorable. i Y bueno, en de seguir trabajando porque cada vez més mes, es normalitzi hasta que arriba un momento que no calgui, ¿no? <ríe> Pero es así. De alguna manera sería a partir de las instituciones de, de, de participación, sería el Consejo Nacional, Exacte. LGTB, JTV, quién papel crees que fa y quién dirías que es la bueno la relació, eh, amb el tenemos que que porta el gobierno, la relación que hay con el movimiento y eh, después también preguntaría una mica al voltant de lo que, bueno, había cultura una mica de diferencia, al voltant de cómo es regulaba o cómo uh -huh. es, bueno, es legislaba al voltant dels drets de los derechos de las personas LGTB y uh -huh. en contra de la, de la discriminación. O sea, una Exacto. mica, a partir de aquí, pues una mica uh -huh. en em es el papel, la relación y... I... A ver, yo creo que Sembla... me más A ver, yo creo que la relación que hi ha al hablar del tema com deia entre el gobierno de la generalitat y las diferentes entidades. Yo creo que ha en un buen camino. Creo que cada vez amb una entesa, Creo que las entidades han seu un papel reivindicativo con la y que es el papel que les toca. Y yo creo que la generalitat también ha sabido se puesto al seu lloc y ha sabido anar una respuesta en total. allò que en cada momento podía que a vegades no todo es pot, ni tot todo pot en el momento exacto en que es demanda, ¿no? Pero sí que creo que se ha fet un bon camí y como de abans creo que Catalunya podemos estar orgullosos que tenim un país que realmente ya una societat de base generalitzada, y conjunt i també amb els seus òrgans de govern i de i de tot que podrían decir mol i mol tolerante i mol i mol oberta en tots aquests sentits de respectar les diferències i de respectar a la persona. Entonces, a partir d'aquí, sería sería una qüestió i, i una mica ja he explicat abans el que continuem treballant amb les entitats i el que fem. El paper del Consell Nacional és el paper de la majoria de consejos nacionals o órganos que són consultivos y consultius i òrgans que són en algun moment para per participar, per donar veu i per que puguin fer arribar donc, a, a, la, a la Generalitat i no solament a la Generalitat perquè en allà està tothom i per tant, de alguna manera tothom participa doncs del que alguna entitat o la pròpia administració o la administración local, doncs vulgui comunicar, o vulgui posar de alguna manera en coneixement de tothom, o es vulgui fer propostes de cara a que es pugin, doncs suma a unsígui, no? Es dir que és una mica el paper donc, de, de, del Consell, eh, que se celebra com a mínim dos cops l'any, i després nosaltres amb la vicepresidenta del Consell, eh, que és una persona del col·lectiu transexual en aquest moment. A mi cada mes o menos, dos o tres semanas, pasamos una miqueta a de los temas que en aquel momento preocupar preocuparme o no en el colectivo, de cosas que pueden haber pasado, de dadas, por ejemplo, donde se choca de ellas, de trabajo o de o interior, contrastadas, de si han hagut denúncies si no, si hay algún que estas cuestiones las entractan y después presupuestos una relación continuada con las entidades donde pues, en que se van cien han tenido una fluidez pues, de, de, de relación entre unos y otras ¿eh?